Fedit, Primera Feria Editorial de Temuco. Curar la Palabra. 9, 10 y 11 de noviembre en el Campus Andrés Bello de la Universidad de la Frontera. Un encuentro de literatura, música, talleres y diálogos sobre el libro y el oficio editorial. Más de 30 editoriales independientes y universitarias de todo Chile. Fedit, Primera Feria Editorial de Temuco. Una invitación a conocer los viajes y las vidas de los libros desde el sur del mundo.